Vamos a meter la carrita GTA 5 junto al <risa> Inútil Raptor. Y, y en su madre, es inusivo, ¿Es tenemos este. Este es simbolo. Habla para que la gente te haga la voz. Vale, nada, ese no es nadie. No es nadie. Su <risa> link del canal no está en la descripción ni nada. Ya está, ala, a correr. A la que te den. Comienza la carrera. Comienza ¿Sí, la carrera. ¿Qué es esto? Sí, sí, ay, me cago cool. en todo. Ostar, me en Adiós, Minecraft. Adiós. Hasta la próxima. carrera. A ver, es que yo siempre, como soy el más lento del grupo, me gusta poner obstáculos, ¿sabes? Para que no vaya demasiado rápido. Tranquilo, yo, yo, estoy… empujando. yo, yo estoy empujando. Mantどころ, ya termino empujando! empujaros. Adiós. ¡Oye esto! ¡No, no, no! no. ¿Y esto? ¡¿Y esto? Sigo ¿Qué es eso? A ver, vamos a hacer esto con cuidado, Raptora, de tres, ¿vale? Una. Vale, uno, dos, tres. Uy, yo sí lo he hecho, sí lo he hecho. ¡Voy primero! ¿Cómo lo hiciste? Con carrerilla. Confía, confía en tus instintos, Silvio. Vale. Tres. Dos. instinto de saltar muros. ¡Ay! Oh, ¡Uy! ¡Está fácil! ¡Está fácil, es es fácil ¡En realidad es fácil! ¡Oh! Este. oh ¡No, no, no, no, no! Sí, o sea, oh, si el, el, tu, mayor, tu mayor problema es tener detrás a Raptor, te digo yo sí, ¡No! Es por no, eso, no, Raptor, <risa> respeto y te respeto ¡Por cosas como esas! respeto a ver, y te respeto! <risa> respeto <risa> y te <risa> respeto! ¡Uh! ¡No te he pegado! ¿Qué? <risa> ¿Y <risa> ese salido ese? ¡Cuidado! ¡No! ¡Me cago en ti, malcrack! ¡Me cago en ti! ¡Eso es por no respetar! ¡Se le llama karma! ¡Ostras! ¡Pero si no te he chocado! Sí. Que estoy hecho un profesional, que me lo paso así del tirón Hasta la próxima tantos... no, no, no, ¡No, no, no, no! ¡Qué cabrón! Bueno, karma <risa> Mira, <risa> karma <risa> instantáneo sí, sí, Karma es instantáneo, instantáneo. <risa> pero Voy va, delante pero yo, Es que me gusta Uy. ir detrás sí, porque es muy peligroso ¡Tu madre, Minecraft! <risa> <risa> Ahora voy delante <risa> Todo ha salido a pedir de, de, de boca. <risa> Aprovechemos que viene el mexicano atrás. y no te de escapar de ganar esta victoria. ¿Qué? Podemos ¿Qué? quedar, ¿sabes? Yo en primero y tú en segundo. ¿Pero tú qué vas a quedar si te acabas de caer, pringado. Te acabas de caer, El tanto vos lleno haciendo planes y, y no pueden llegar ni al final de mes. ¡Venga! ¿Es ¡No! Que... no! <risa> <risa> bueno, chavales, creo que ya hay un claro ganador en esta carrera. No hay nada que podáis hacer para alcanzarme a estas alturas. ¡No! Pues sí, que, que seas lo suficientemente imbécil para No, porque, para porque tú mismo. yo no tengo nadie que me empuje Y vosotros vais a estar empujando Te voy a llegar hasta el final Hostia, ¿y esto cómo Arranca. se pasa? Que pedo, hay un agujero aquí es difícil, eh ¿Qué haces? Eh, eh, eh Yo tengo eh. mejores maneras de Pero, pasarme ¿Pero qué estáis haciendo? <risa> <risa> <risa> ¿Cómo a ver, pasas de eso? A ver, a ver, <risa> voy, a poner, voy a poner orden aquí A ver, el que se baje del coche Va a probar el acero, eh What the fuck en plan así Vale. No han volado al ¡No os bajéis del coche! Venga, ya arco pasamos esto. Vale, tú te, en ese aspecto tú tampoco te tienes que bajar del coche. Me cago, eh. En... No, tranquilo, me ya tato. baja el coche conmigo. Adiós. Sí, sí. Pero ya sé cómo se baja. ¿Cómo se pasa eso? Oh, por fin! Con carrería, ¿no? ¡No! no, no me, cago, ¡Me cago en ti! Ya estoy, con, ya estoy a vuestra altura. Me cago en esto de pasar. Ah. ¿Se ha caído el rato también? Sí, sí, está feo, está feo esa caída. Por fin. Sí, esa, esa parte caída! Tú, cuidado, cuidado que te huelen las intenciones, eh. No, no, no, no, mira. Tú me respetas, ¡Oh! yo te respeto. Eso Así es vamos. lo último, lo que dijimos la última vez. Vale, vale, acepto. A ver, voy a intentar ir con la rueda por aquí. ¡Oh, lo he conseguido, lo he conseguido! He puesto una rueda en el ¿Cómo? ¿Cómo? A, ver, a ver, a ver. Tú puedes, tú puedes, Raptor. Vamos, muy difícil. Vámonos! vámonos <ríe> no, no, no. ¿Es con carrerilla? Sí, sí, igualmente por oh, sí, sí, la rueda Con coca. con carrería. vamos Vámonos, me salió la primera Sí, a la primera, seguro Bueno, sí, sí, sí, sí. sí, ya, a la primera para mí A ver, por aquí ¡Uf, uh, uf, uh, uh, no, estoy nervioso! Uh, oye, oye, que me estoy riendo. eh Esto es de esto es bastante control, eh yo, yo es que soy un controlador A ver, es que la cosa es... es que, Mike, tú conoces los autos Desde que se fabricaron la no. no. primera vez hace muchos años Sí, venga, ya te, te sí, vas a poder llevarme no. Boomer otra vez, ¿no? Esa, sí, es, esa es tu respuesta sí. para todo En plan, yo te digo, inútil, tú, Boomer <ríe> <ríe> O sea, es no, eh... Sí, eh, te, te, eh, sí, orienta, me cago en ti. Si te he orientado, te he orientado. Ve espacio ve espacio, espacio, te he conseguido. Vaya, te he ¡Ay, ¡Adiós! ¡Porque yo! No. ¡Porque a mí! ¡Uy, sigo yo! ¡Sigo yo! No, no, Porque sigo soy yo! ¡Es el único que se cae, bro! No. Eh, el pobre Silvio, le hemos traído aquí para que alguien quede tercero. ¡Sigo yo! ¡Pero! Claro, es que normalmente es Mike. pero Raptor! ¡Raptor, raptor Nooo Oiga, está habiendo muchas demostraciones de karma instantáneo Es pues que hay que ir muy despacio ¡Noooooo! ¿no? No, ¡No me empujes! ¡No me empujes! <ríe> ¡Dios mío! ¿Dónde Dios está el karma mío. ahora? ¿Dónde está tu karma ahora? ¡Uy! ¡Que te uy. lo pedí, por favor! ¿Eh? Ya, ya, ya, ya, ya lo sé <ríe> ¡Raptor! Uy. ¡Para, para, para! ¡Para, por un momento, para un Ay, momento, no, momento no, para un no, no. Para. no! no no raptor, uy. raptor dejamos un trato, vamos con cuidadito y no nos caemos Y así queda tercero vale. Silvio me, me, ¿Eh? me gusta, me gusta, me tu gusta, me gusta este plan Es un buen trato, ¿verdad? dejamos al Silvio atrás está. Ya está, tratamos. entre nosotros no nos pegamos sino ¿qué pedo? Ostras, va lento esto, eh Uh, vamos uh. lentísimo, eh Vale, vale ¡Ostras! ¡Ah! Como es intenso Ayuda, <risa> ayuda, Raptor Espera, <risa> Raptor, espera, espera, espera, raptor, raptor Tengo una técnica yo también tengo luna. ¡Eh! ¡Salió del coche, coche! ¡Salió del coche! ¡Mátalo! ¡Me cago en las atos. <risa> ¡Mi propia regla la inventaste tú! ¡Raptor! Pero regla, ¡Mi regla no vale que me afecten a mí también! ¡Empujame un poquito, Silvio! Uy. <risa> ¿Hacia dónde? ¡Hacia abajo! ¡No! Tengo un plan, ver? tengo un plan, llenamos esto de coches hasta que esté todo lleno y podamos ir sobre los coches. O, o, o pongo uno y lo giro. Bueno, a ver, espera, que yo, yo voy con Raptor, Raptor ¿Qué pasa, bro? Este va las manos en alto, soy buena gente, soy buena gente, vamos junto, vamos junto ¡No! ¡No ¡Me caigo! ¡Es un Allá se hace, hay que rapar, hay que rapar. Ya me tuve que robar el coche amarillo. Pero, pero oye, si tú te robas ese coche, ¿cómo salgo yo de aquí? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay que lo tengo! Okay. ok, ¿sabes qué? Solo en esta parte hay que, hay que excluir esta regla. ¡No! ¡El que salga del coche salta no muerto! Corriendo, ¡No! ¡Está corriendo! ¡No me mates! Uy, raptor se SALE y está corriendo el punto. Ay, he llegado. Oh, he lo llegado. Conseguido. Lo he conseguido lo He conseguido. conseguido. Ay, corre, salta. Ahora sí, quédate quieto. Ver, quédate ver, quieto, rata. Quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, amigos, quédate, amigos, quédate quieto. Somos amigos, somos amigos. ¿Eres tonto? Soy Raptor, soy Raptor, mucho gusto. <risa> ¡Qué! Te ¡Déjame! Subo, es que esto de que nos frenen y no pueden ir más rápido. ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! La técnica de los What? coches ha funcionado. El Luis, ¡Eh, lo hice! ¡Raptor! ¡Uy! Uy, uy que ya estamos. Ay, ¿cómo hago esto? voy a por ti, Raptor! ¡Esta va a ser mi venganza! ¡Uh! uh ¡Estoy, estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Me puedes dar un empujoncito! Quita. ¡No, sí, pero sí, un empujoncito! bueno! ¡Atra sí. <risa> <risa> que empujoncito al que le voy a dar a no, Raptor! ¡No! ¡Quién no, se ría, idiota! ¿eh? ¿Quién se ría? <risa> <risa> Yo estoy adelante, ah. no sé si que lo recuerdas. Uh, Yo aparezco delante ¿Eh? ¿Cómo que apareces delante? <risa> y muchos míos aparecen delante ¿Qué, qué, ay, ay. ¿Qué, ¿qué has estado haciendo choque? todo este tiempo, Raptor? <risa> bueno, mientras te demorabas Deja de chocar, mi imbécil, que voy pasando ¡Woo! ¡Pasando! ¡Woo! <risa> ¿Eh? ¿Cómo has atravesado esto? hacker? No le he atravesado la no cosa Lo he hecho perfecto, es el pase perfecto uy, Aléjate, uy, aléjate Pasalo con una tranquilidad Con paciencia y sin acercarte demasiado paciencia, a mí. Paciencia, paciencia, paciencia. Todavía no me olvide de que me disparaste cuando te dije: Somos somos, somos bros, somos amigos. No, tranquilo, que bros, no disparaste. Ahí, no, hoy que me tengo, no. De nada, te ha ayudado a pasarlo. Gracias, sí, sí, me ayudaste, me ayudaste. Pero o sea, chicos, no, ¿dónde están? ¿What the fuck? Yo sigo Estamos delante. Bueno, yo estoy, estoy delante. Él está. ¿Estará contigo, no? No, estoy atrás de, de ti A ver, sí, ahí te veo, a ver este, ¿dónde estáis? Ah, ah, vale, Silvio Yo estoy yo contigo, ver, vale, vale, vale Rato está detrás de mí y Silvio va un poquito más atrás Bueno, lo importante es que voy ganando Y que voy a ganar. Vas en primer lugar, eh Es el primer sí, logro sí, sí, que así sí, sí sí sí sí en tu vida, vida. Esta está chiquita, está más vale, esta que ¿Qué ¿Y eso qué es chiquito? ¿Qué es? es muy ¿Tierno? chiquito, confirmo ¿Y esto qué es? Ay, vale, ya sé Son lo que trenes. es Son trenes. Vale, me cago y tú no llegas ni a parte. ¿Cómo se hace esa parte? Es que yo no entiendo esa partecita No sé, yo eh. me he pegado, me he pegado a un lado Ay, Vale, ya entiendo lo que te ha pasado Ya entiendo lo que te ha pasado Yo lo que he hecho es elegir un lado y hay que ir despacito No, despacito Raptor, despacito raptor. ¿Lo hizo? Lo hice Despacito ¿Lo ha pasado? ¿Lo ha pasado? Giramos Yo no puedo avanzar Giramos ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Lo tengo uh. ¡Ostras! Ahora sí que se complica la cosa, eh! Pero yo, con mi super... Ah, no Pensaba que me lo iba a hacer, pero yo con mi super habilidad me lo hago O oh, sí Oye, os estoy tomando ventaja, eh Bueno, yo sigo avanzando eh, Está muy complicada la parte de aquí Claro, es que esto es para gente expert... ¡No! ¡No! ¡Experto le dicen al imbécil! Pero soy un experto, bro Mira cómo me lo hago ¿En qué? ¡Encontrando fósiles! <risa> Tus chistes ya no me ofenden Oye, necesito un empujoncito Bueno, no, mejor voy andando Creo que mejor voy a pie, porque es ya sé cómo... Minimal. Ya sé cómo vais a dar el empujoncito vosotros Os conozco Me voy paseando tranquila. Ostras, esto está muy difícil, ¿eh? Como está muy difícil Ay, ¿qué hace Silvio ahí? ¡No, ayuda! ¡No! No sé en qué momento este se convirtió en un parkour de ir... ¡Eh! ¡Las reglas serán claras, Raptor! ¿Qué hace? ¡Cállate! ¡No puedes Cállate. ir corriendo! Cállate. ¡No puedes! Bueno, te alcanzará Silvio ¿Qué? Confío ver, en que sirvió tan rompe, cabrón. Yo hago mi che por aquí. <risa> voy contigo, voy contigo. ¡Eh, no, no me dispares, no me dispares! Te no, mato, eh. No. Ya no que no, te dejo dejado No vivir. Me he A ver... ver, ¿Qué dices? What, What? <risa> <risa> ¿Y cómo? Yo oh. que tú ibas corriendo. Vamos a <risa> pie, vamos a pie. A pie, a pie, a pie sea mejor, chicos. Un dos, un dos, vale, un, vale. dos, un, dos. <risa> sí Esto ya no es una carrera, es una maratón ¡Uy! <risa> <risa> ahora, ahora somos los corredores y correr, correr, correr, los correr, ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Más rápido, más rápido! ¡No, no os detengáis! Dinero. ¡No os detengáis! Ay, ay, ay, Chefpoint. Eh. ¡Eh, que no me eh, dispares! No eh. disparo, nos disparo, nos disparo! Vamos a probarle aquí una, una trampa. No, ¿cómo que, cómo que una trampa? Uy, gracias por la bengala. Por la ¡Ah, esa trampa! Ya está, vamos, vamos, sigue, sigue, sigue, sigue. sigue. Ah, ah, ¡Dejar de colocarme bombas que las estoy viendo! Eh, no, no, no, no. A ver, eso es muy poco original. Es lo mismo de todos sí. los vídeos. Hemos hecho algo diferente, más original. Más original, como que... Trampas falsas. Oye, trampas no me dispares, falsas. no me dispares, eh. No me dispares. No, pero no poco a mí. Pero que no me dispares, que me está apuntando. Yo también a mí ¿Quieres caminar? ¿Qué vas último? No le puedo disparar al cilio. <risa> sí, no. Pero aquí no os pueda, no os pueda dar aquí. Asómense ratas, me estoy viendo. ¿Por qué, ¿Qué no caminas? Alzar? Avanza. Vamos. No, ese es una granada. <risa> la verdad sí ha sido predecible. así que es una bomba. Y no, boom, Corre, corre, sube, corre, corre. Orgulloso de nosotros Tiene tercero. coche de nuevo, ten cuidado, ¿eh? Tiene coche... Ah, pero no sabe usarlo. Si está todo el mapa lleno de coches rojos. Mira, todo el mapa, todo el mapa. Mira, desde aquí veo tres, tres coches rojos. Vamos, vamos, vamos. Nunca vas a alcanzarán. Vale, vale. Aquí. Somos más rápidos. Que ¡Ay, la no! Que... Ah, ah, ya me duelen las pierditas, bro. <ríe> Aguanta, Silvio. Tranquilo, desde aquí creo que veo la meta. Ya casi la vuelo, es por aquí. Estamos al ladito. O oh, Dios, oh, ¿escuchas un motor? Les duelen las pierditas. ¿Qué? ¡Ya a mí me, me cago, pierdo! ¡Cágate, sí! ¡Justo te de Chepo! No, no te has aparecido. Gente, necesito ay, ay. ayuda. ¿Qué? ¿Eh? Para, está necesito atascado, ayuda está, está ayuda. ya atascado. Se atasca y con una pelota o algo así. Aprovecha, aprovecha nuestra venganza No sé cómo salir de aquí. ¡No sé cómo salir de aquí! Uy, ¡Yo tampoco! <risa> ¡Silvia, ayuda! Ay, ayúdame! ¡Estoy llegando! ¡Silvia, ay, ayuda! <risa> ¡Que estoy aquí! Estoy. Uh, un golpecito de, de bro, de bro, de bro. <risa> a, a, ¡Ay, gracias! ¡Perfecto! Brava, brava. Ahora pa' atrás tú para salir de ahí. <risa> ¡Ay, buena, buena! ¡Ay, crack! ¡Dame un empujecito de bro! ¡Sí, sí, sí! Yo ¡Qué buena gente! El, el empujocito más de bro que habré dado en mi vida te voy a dar. ¡Gracias, Tranquilo. bro! ¡Ay, pues sí que ha no, sido, de bro! bro. Ah, no, no. ¡Nooo! ¡Hasta <risa> la próxima! ¡Tu madre! Vale. Hola, Silvio. Vale, y a ver, aquí que hay que hacer. Parecen como naves espaciales, esto. ¡Ay, no hay molinos de la muerte! ¡No son naves espaciales! ¡Son satélites! A ver, a. Ver, a... Hombre. ¿A qué? ¡Hombre! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Hombre. No, no, no, ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Y el nos otro nos también! Matan. ¡Ay! ¡No! Pero veo que hay un poquito de caravana, ¿no? Por aquí. Sí, claro, es que la cosa está. <risa> a ver, está es difícil, mejor hacerlo en de esta. Bolinos. En esta dirección es más fácil, en esta dirección es más fácil porque vas a favor de las aspas. Pues. Uy, uy, uy, uy. Hombre. Eh, uy, aquí, aquí, no que aspa, me vale, doy, aquí no hay aspa. Vale, aquí no hay aspa. Vale, por aquí, por aquí. A ver, no te empujas y tú no me empujas cuando te mueras. Qué, qué, me he, pasado, he pero, pasado. Pero, pero, he pero hecho un pacto con el diablo o algo. No, solamente soy el mejor jugador del a 5. ¡Oh! ¿Qué es esto? Camino de fuego, camino ¿Qué de es? hielo. No, yo estoy horny Mike, voy por el caliente, voy por la zona no, caliente. No, no, no, no, no, no qué se te quema, idiota. Habrá que ir por el de hielo, habrá que ir por el de hielo. Vale. Pues primero, no, no, Ay, no, de no, de no. De no, de no. De vale, no, el de hielo, el de hielo no es buena idea, ¿eh? Hay un camino de hielo. Al no, de fuego, fuego te parece, vamos al de fuego Vamos. ¡Uy! ¡Andwardy! A ¡No! ¡Vale! ¡Al de hielo mejor! ¡El de hielo era buena idea! <risa> ¿Seguro que el camino de hielo es mejor que el de fuego? Eh Sí, definitivamente seguro <risa> ¡Es mejor! ¡Solo me confío! confío no. ¡El de fuego es muy inseguro! <risa> ¡No! ¡Michael! Este ¡El otro igual! A ver, a ver... Si es, difícil, el hielo. es difícil esta zona, eh... Yo paso... ¡Me la, me la juego! ¡Uh! ¡Rápido! ¡Vale! Me es que, tira, que tira, ¡Se tira. la pasa, eh! ¿Eh? ¡Vámonos! Uh, Uh, la clave es ir despacito de para no derrapar. Venga, que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Yo y... me <risa> uh -huh. Lo pasamos, maldito. ¡Ay, Dios! ¡Hola, ¡Oh, hola, hola! hola la tú No, no, no, no, no, no. ¿Qué? ¿He ganado? ¡He ganado! ¡Que no he muerto! ¡Que ganado! no muerto! ganado! ¿Han ganado? ¿Han ganado? ¿Han al final? Oh. Era la meta, era la meta Vale, la tira, se ha acabado, ¿no? Y el tercero ha sido el pobre sí, El Dios, pobre no, Silvio no, 40 minutos de carrera quién lo diría si esto ha sido como <risa> no, 20 minutos de carrera? El poder de la edición oh, qué haces? ¡Qué, ¿qué haces? No, ¿no? A a Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, pues dar like y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!